oración de un usuario en el otro, que me pregunto si podía por revisarlo o corregirlo, a ver eh, parece que un nivel una persona en nivel intermedio, avanzado, no sé, por lo menos intermedio, por lo menos intermedio de coreano vamos a ver uh, ese, el sábado va, va a ser mi graduación universitaria este tipo de combinación entre el sustantivo y el artículo es inusual. Creo que aquí diríamos... Hay dos maneras de decirlo. Creo que podríamos decir... Uh, naturalmente. O sea, esto se entiende. Una persona a nivel intermedio ya todo lo que escribe se entiende. Pero el problema es, ¿se, es, ¿suena natural o no suena natural? Entonces vamos a tratar de hacer que suene lo más natural posible. Uh, una manera de decirlo sería choropshik. que significa graduación. Ah, bueno, aquí ya está. Pero cuando uno se refiere... Bueno, aquí primero la palabra tiene que ser choropshik, no chorop, que es algo un poquito diferente. Lo otro es... El shik significa ceremonia. Ceremonia. Y lo otro es, cuando uno usa 졸업식 no se usa el verbo 있다, uno usa 졸업식을 합니다, 한다, es lo que se usa. Entonces, bon uh, bon toriere, joropsik, Entonces, Nuestra universidad hace graduación este sábado, hace ceremonia de graduación este sábado. Y cuando uno dice, nuestra universidad se entiende que, y la razón que uno se está tomando el tiempo de decir de decir esto eh, con eso se, se comunica que esta graduación es la graduación de uno, de la, del yo que está diciendo la palabra, la oración Esa es la, una, una alternativa. La otra alternativa es 졸업합니다 Ah, también es 합니다. También Pero en ese caso 졸업합니다 el 졸업식 es difícil que el sujeto sea yo en el caso de un 졸업식. Son un 졸업식을 합니다. Suena un poco raro porque ceremonia de graduación es un evento de grupo. Y decir que, yo, que una persona singular sea el sujeto de, una, de un evento de grupo suena un poco raro. Entonces por eso usamos el grupo que es nuestra universidad. Um, otra manera de decirlo es que yo me gradúo. Eso se puede decir también. ¿Cómo diríamos? Y pon yo toyo iré Así. Y aquí se por implicación se entiende que el, la persona el sujeto es yo. Pero decirlo lo hace sonar más más, eh, más raro. Así que lo sacamos. Está omitido el yo. Entonces esas son las dos opciones. Y de las dos opciones... Uh, esta oración creo que la diríamos cuando uno está hablando a otra persona. Onda, soy yo aquí. Soy yo aquí. Le estoy diciendo a otra persona. Estamos teniendo una conversación. En ese caso, usaríamos esta alternativa. Y, y, y no sería choropamida, porque sería, eso asume una relación formal. Pero sería Ibon uh, Chuturopeo. Eso sería lo máximo de formalidad que habría. También podría ser si es un amigo chorope o choropanda, etc. Pero choropeo um, sería eh, lo que se usaría. Ahora. El contexto de esta oración completa es no es una conversación entre dos personas, creo que eso es claro. Entonces no se usaría esto, choropeo, sino que es más como algo que yo pondría, no sé, en un diario, en Facebook, no sé, etc. En ese caso, el interlocutor de, mi, de mis oraciones no es una persona específica, es estoy diciendo a una audiencia impersonal. Entonces, creo que sería más adecuado usar esta oración. eso es lo que vamos a poner aquí. Ah. Vamos a reciclar esta palabra. teag significa eh, significa ¿cómo se dice? Título, título académico y es un concepto no es un, no es un objeto material entonces leer esta oración al comienzo me fue un poco raro porque estamos, eh, estábamos diciendo eh, estoy esperando mi título académico y lo recibí por por eh, ¿Cómo se dice esto? Por, como paquete. Recibí un paquete de mi título académico. Y entonces entendí, ah, no te refieres al título, se refiere al certificado del título. Entonces, eh, eso es Hagwich Chung. -chun. Um, ahora, el Creso, okay entonces tenemos que ir por, por el Hagwich Ahora, la conexión del Creso aquí es un poco inusual, porque... que eso se usa cuando hay una conexión lógica entre la oración que viene antes y la oración que viene después. Pero no hay una relación lógica entre que yo tenga una, gra una graduación con el hecho de que uno tenga que esperar mi certificado. Um, la única conexión entre dos oraciones es que están hablando del mismo tema. Estamos en el mismo tema de la graduación. Pero... Por ejemplo, yo gradué de la universidad hace muchos años, pero no, bueno, en ese entonces no había coronavirus, pero eh, creo que necesitamos un poco más explicación entre qué tiene que ver con que haya una graduación, con que me entreguen mi certificado de graduación como paquete. Esas dos cosas, a primera vista, no es muy obvio la conexión lógica que existe. Entonces yo le pondría un poco más explicación aquí. Ah... Uh, y eso requiere formas avanzadas, ¿no? Entonces pondríamos, por ejemplo, otoman. Otoman, juro, así que persona, 아, Uh, hmm. ¿Cómo distinguimos entre el evento en persona y el evento virtual? Coronavirus um, temone. persona temión. Chigal. Pasan aquí no, no es muy claro si es que lo hicieron hacerlo por videoconferencia o etcétera. Eh, ah, el sábado va a ser, va a ser entonces el sábado parece que va a por entonces, eh, va a ser por videoconferencia, ¿no? Chico, 화상, 채팅, 화상 ah Okay. Entonces estas oraciones extras explican la situación que puede ser obvio pero eh, puede ser obvio para la gente que es muy perceptiva pero como... Ama a nivel de construcción de oraciones suena un poco raro que no esté, así que vamos a poner esta cosa que es algo que puede ser un poco obvio. Estamos haciendo normalmente recibimos nuestro certificado en la graduación, pero por lo del coronavirus vamos a hacer la ceremonia a través de una videoconferencia y el certificado va a venir, lo van a entregar a nuestra casa. chipro no sé qué, eh, creo que esto de Chipaque nada más deseo eso es creo que es la manera en que el escritor aquí está tratando de explicar las circunstancias de que hay un lockdown la gente no puede salir no puede juntarse con otras personas y todo eso está como comprimido aquí está como demasiado comprimido así que vamos a sacarlo vamos a sacar todo eso Por okay. eso oye te ha que ah estas dos oraciones creo que podemos conectarlas. No necesitan ser las oraciones separadas. Entonces, Oche. Ya Tuve que esperar. El hecho de que tuve que esperar es un poco... Este mencionado aquí explícitamente es un poco raro. Porque... Hmm, no sé qué está tratando de recalcar al decir que tuve que esperar. Estuvo aburrido de esperar. Porque generalmente salgo a la casa, pero ese día tuve que esperar porque no sabía a qué hora iban a entregarlo y algo muy importante. Eso no es muy claro aquí. Um, a ver. Oye, te haga que el Ahora, si uno si uno quisiera decir, eh, enfatizar que tuve que esperar todo el día, y estuvo medio aburrido, eh, la manera en que podríamos, diríamos eso, enfatizaríamos eso, sería preso Y eso, al agregar todo esto, aquí estamos enfatizando que tuve que esperar, ahí se entiende que estuvo aburrido, etcétera um, que no me lo podía perder, etcétera qué otros qué, qué otro propósito podría haber tenido de usar esta oración eso. O también puede ser simplemente tratar de describir lo que ocurrió. Ahora si el propósito era escribir describir lo que ocurrió. No es necesario poner todo esto. Creo que basta con decir eso, uh, eso, eso. chibeso taritaga. Ushi, eso sería una manera simplemente de describir de lo que ocurrió sin sin tener que sin enfatizar que fue aburrido ¿qué opción usamos aquí Um... usemos esto, creo que es más dramático le pone un poco más de drama <risa> um... porque creo que encaja bien con lo que viene aquí que, es que fue raro me sentía feliz pero también un poco triste es un poco trágico y todo esto viene por el coronavirus entonces creo que usar esta opción sería más literalmente más interesante. Entonces creo que eso 종일 lo que se llama: ¿Cómo se se llama? 배달을. No Ahora, como estaba enfatizando que tuve que esperar mucho tiempo, que aburrido, que había una incertidumbre de que no sé a qué hora van a venir, etc. Eh, creo que podemos poner aquí para eh, exagerar o enfatizar el hecho de que 2 de la tarde empecé a esperar a las 9 de la mañana, no llegué, a las 10 no estaba, a las 12 no estaba... ¿A qué hora llega? ¿Quién sabe? Llegó finalmente a las la 12. ¿eh? A las 2 de la tarde. Entonces eh, creo que podemos ponerle Ohu tu na Ohu tu shi na ¿Dónde está? Ohu Ushi ah, ya, ya usé el verbo kitarida Ohu Quería usar Ohu tu shi kaji na Pero esta está aquí la reta, así que creo que es repetitivo usar el mismo verbo uhu -huh, tushi ah ¿Pegar? decir quién lo envió no es necesario eh, aquí ¿Qué que esto no es necesario porque ya está escrito quién envió el certificado Como viene y todo eso no es necesario repetir esa información Usemos 택배를 Hmm. Uh -huh. Creo que aquí estamos usando otra, otro sustantivo. Aquí hasta aquí estamos usando, estamos usando pedal, pedal. Pero aquí vamos a usar la palabra techpe Porque mmm, bueno, pedal también significa paquete, pero techpe creo que es una palabra técnica. Que especialmente enfatiza el hecho de que vino un paquete, o sea, que vino una caja, no un sobre. Entonces, eso conecta bien el hecho de que mandaron regalos después, así que creo que es una, una buena opción. Ahora, a usar una palabra con un sonido diferente, creo que se, se debilita el sentido de que estamos hablando del mismo paquete que estábamos hablando antes, así que por eso vamos a hacer el mismo, el mismo verbo, para que sea claro que estamos hablando de la misma cosa de la que estábamos hablando antes. Así que este pasó. Y ahora um, vamos a escribir la caja que vino. ¿no? Uh, este conectivo. Bueno, permítanme que sea hackitchen. Este conectivo es, es U. Eh, eh, me mandaron. Me mandaron mi certificado. Y también eh, unos regalos bonitos. Eh, y en, en este caso. En ese caso es raro usar O aquí. Creo que tenemos que usar. Enfatizar. Creo que aquí la razón por la que esta oración está aquí. Es porque hubo un poco de sorpresa. pero Probablemente. No me esperaba que me mandaran regalos. Pero me mandaron regalos. Qué grata sorpresa. no Entonces. Eh, lo que diríamos aquí es. Um, 상자 안에는 상자 안에는 학위증만 있는 게 아니라 학위증, 그러기도 졸업증. Aquí 에... usamos el hábito una vez. Creo que después es de mejor 졸업증, que una palabra más simple que Hagecheng. Hagecheng es... Bueno, ambos vienen del chino, pero Hagecheng es una palabra que está gritando. Yo soy una palabra china. Shuropcheng es una palabra mucho más suave, que se puede usar simplemente. Entonces vamos a usar Shuropcheng para que la palabra llame menos la atención. Entonces han 게 아니라 예쁜 선물도 예쁜 축하 선물도 Draw, dentro de la caja había... dentro de la caja no solamente había la, el certificado sino que también bonitos eh, regalos que me habían mandado como felici felicitación uh, okay. mi madre estaba muy... se sintió muy feliz y quiso tomarme muchas fotos ahora esto es un poco raro el hecho de que, que ella quería tomarme muchas fotos porque eh, cuando uno pone este tipo de oración dice ella quería hacer algo y hay un entonces, esto, esto crea una tensión en la, en la, en la estructura de, de la historia entonces lo que queremos saber es bueno, ella quiso tomar fotos yo estaba, pero yo estaba un poco triste mi madre estaba feliz pero yo estaba triste y hay un deslance ¿Qué pasó al final, tomó las fotos. Dije: No, mamá, estoy muy, muy estoy un poco triste. No las fotos y no tomaron fotos. En cuyo caso sería un final eh, medio triste. Um, o decidieron tomar las fotos, en cuyo caso el final sería como se dice, bitter Street. como que triste y feliz al mismo tiempo. <clears throat> Porque fui feliz para la mamá, pero fue un poco raro para mí, etcétera. Um, entonces, eso es, es lo raro de, de que ella quería tomar la foto. Eh, porque, ¿qué pasó con esa tensión? Es inconclusivo. Um, y la manera en que está, esto está expresado es, también es, es inadecuado Entonces, eh, Che no es necesario usarlo. Cuando uno dice homony, cuando una persona dice homony, automáticamente se asume que es la madre de uno. Solamente cuando no es la madre de uno hay que especificar. Uh, y también cuando hay otros casos eh, excepciones, pero cuando es la madre de uno no hay que indicar no es necesario ponerle el adjetivo posesivo fotos de no sé, celebración. Miensajine an ni oh ¿Sabes <muchas> este cambio? Bueno, eh, primero eh, hay un error que es Aquí usamos el optimal y aquí también usamos el no optimal. El no optimal hay que usar solamente una vez en el verbo principal. El verbo principal en este caso es. Es. Y en ese caso, aquí el chuta. No hay que conjugarlo con respeto. que simplemente usarlo de forma normal. Entonces. Esa es la, la aplicación del verbo. Ahora. 사진을 많이 찍어 주고 싶어 하셨어. 싶어. 하셨어? 어, 남의 쟤는 하셨어요. 쟤는 대체 쟤는 lo de la tensión que no se resuelve. Usar Genneo aquí. Genneo, muchos coreanos lo usan de manera incorrecta. Y lo usan para indicar un, una emoción muy, muy rara. Básicamente Genneo lo usan los coreanos. Es gente de los jóvenes que no saben usar, que no saben conjugar muy bien el verbo. Lo usan para llamar la atención a sí mismo. Es decir, ok, yo tengo que hacer esto porque tengo una obligación social, pero no me importa. O no sé, algo así. Como que tratar, eh, se usa como para tratar de meterle un sentido contrario. A la... Pero ese gramáticamente es, es... Eso hay que considerarlo un, un, un neologismo. No sé. <risa> um, Pero como esto es nivel intermedio y no avanzado, saltémonos el genneo porque es complicado. Ahora, eh, esta oración es importante. Esta oración eh, crea, crea toda una, en, en la estructura de la historia que estamos, que estamos contando aquí, crea un, ¿cómo se dice? Shift. De repente la historia cambia porque aquí hay como un foreshadowing. Ah... Uh, hasta acá creo, hasta acá. Esta parte, que es la parte inicial, crea, eh, crea los elementos de conflicto. Después, esto es el desenlace, lo que ocurrió. Y aquí es la parte crucial, donde la dice, la madre quería esto, pero yo no me sentía así. Entonces esta parte es muy importante y viene el desenlace que es muy corto. Um, entonces creo que necesita formularse bien para comunicar. Eh, la madre se sentía muy feliz. Pero yo tenía esta emoción mixta. A ver. Ahora creo que. Eh, como tenemos un, un cambio, de ruta, cambio de ruta. O cambio de rumbo. Lo que está ocurriendo. No es. Creo que no es adecuado usar el choto. Yo también. Creo que es mejor usar Chonon. Creo que necesitamos, como digamos, la causa de esta emoción mixta es mejor eh, explayarlo completamente para que la gente pueda seguir el, la línea de pensamiento. 어, 다른 한편으로는 졸업식을 대학에서 하는 게 아니라 집 앞에서, 어, 택배로 받게 돼요. 오케이. Entonces, aquí estamos diciendo, yo me sentía feliz, pero al mismo tiempo, por otro lado, eh, porque eh, la graduación no lo estaba haciendo en la universidad, sino que lo estaba recibiendo en frente de la casa por, eh, por paquete. Aquí hay un contraste, ¿no? Eh, la universidad, el campo universitario, el lugar grande, como tiene prestigio, etcétera, todo eso. Y la frente a la casa es como... Es, es, es mi casa, ¿no? Probablemente no tan grande, más pequeña. Um, ahora, aquí es el momento perfecto para usar una expresión muy avanzada en el idioma coreano, que es 바오 <tose> 미 Y eso creo que es una... es el encaje perfecto para este tipo de sensación. Donde me siento un poco feliz, pero también un poco triste y no sé qué, no sé qué, qué siento Creo que eso es lo que está, está comunicando esta oración Y esa es la, la expresión Shing Sung Es una expresión que no viene en chino, que es una de esas expresiones... Creo que es una de esas expresiones que vienen del coreano antiguo del, De los coreanos coreano puro antiguo de Corea Entonces es una expresión avanzada que Indica eso Ahora viene el eslance. Um, ahora, um, hablar de la graduación que ocurre el sábado es un poco inesperado para el lector. Porque eh, estabas hablando de la graduación, la graduación iba a ocurrir en la universidad, pero lo dice la casa. Y la gente, entonces, siguiendo la, versión, la, la, la historia, piensa, ah, entonces ya la graduación ya ocurrió. Esa la graduación ocurrió enfrente de la casa. Y no, la graduación todavía no ocurrió, va a ser el sábado. Todavía no ocurre. Y um, uh, eso creo que hay que recordarle al lector, que no ha ocurrido. Entonces, quiero propsicon, propsiccachenan, o yo iré a Hachiman. 그 바라로서 한테서 통화, 상... 통화, 통화로 하지만 졸업식에서도 부럽... 시... 제 마음은 아, 그, 그 바라로서 못먹을게 졸업식에서도 졸업식에서도 제 마음은 조금 이상할 것 같다. 졸업식에서도 음. <놀람> 그때도. 어, 그렇게는 생각 졸업식. 그때도 제 마음은 이상할 것 같아요. 그래도 제 마음은 이상할 것 같아요. 아. 에토 제 마음. 그래도 제 마음은 어떠시는 잘 모르겠어요. 제 마음. Y la teto? Me pregunto, me pregunto si esta oración, esta oración alternativa No refleja la intención original De esta aquí Porque aquí decía Creo que iba a ser un poco raro Yo escribí No sé cómo me iba a sentir ese día Pero creo que literar, literariamente Es más impactante decir que no sé cómo me voy a sentir. Creo que eso es más triste para el lector. Que decir, no me voy a sentir bien. Me voy a sentir raro. Creo que uno si dice, no sé cómo me voy a sentir. Esa es una, una manera típica coreana de expresarlo. <risa> ya está todo el, el foreshadowing. Está el lance está el conflicto. Entonces es muy claro para el lector. Que se va a sentir raro el, el sábado. Así que. Eh, esto. Decirlo así que yo no sé. Creo que es el equivalente. De cuando los dramas. <risas> eh, disculpa por reírme. Pero yo creo que eso es equivalente. A cuando los dramas. Aquí el personaje principal. Está como triste. Aquí el personaje principal. Está como. Triste. Que, que llora. y se tapa, se tapa los ojos diciendo no quiero, no quiero que me vean ¿no? entonces decir no sé cómo voy a sentir creo que es el equivalente cuando uno se cubre los ojos entonces creo que es literalmente es más importante ok, ya está Eso es todo. Eh, bueno, y si tienen, eh, gente, si tienen otras eh, oraciones que escribieron que quieren correcciones o... Este caso no es correcciones, pero es tratar de hacer lo que es lo más natural posible. Que incluyó varias eh, libertades literarias <ríe> para maximizar el efecto, para maximizar el efecto, el efecto del, del texto. Pero si tienen otros, mándenmelos. Eh, Pueden mandarlo por el otro, no sé, varios modos. Pero en los comentarios, en YouTube, etc. Y adiós.